Si, sí, te puse ya, te puse allá. entra, entra ya. Ayuda. Okay. La verdad es que me puse nervioso porque me encantó ¿La, de la casa. Saqueado. Okay. Viene un team. Cayó en el helicóptero. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack. Hay una entidad en esta casa. Saqueado. Ah, me You're fine. Sí. No te va a pegar bastante. de ventana arriba. ¡Oh, no, no, no, no, te no, no, ¡Se no, no, no, te ya tengo el deseo, carnal. Ya Uy, tú sabes lo que va a pasar. Gente, rere, ahí. Espérate, espérate. Está yendo para atrás. Hay uno aquí dentro de la casa. Lo roto a la izquierda. Uno dentro de la casa. Loco, no me llevo ni media, loco. ¡Mi mano ¡No me llevo ni media! <risa> <risa> ¿Te imaginas? ¡Madre mía! ¿Tú... ¡Eh! ¿Por qué me bajan los tomates? <risa> Tengo gitano. Madre mía, tío. Ahí vieron. Aquí uno. Uh. Vaya parte. vaya parte. Yo me he cargado aquí yo también. Yo también me he cargado, bro. Es que estamos demasiado bien, bro. ¿no? Yo lo sabía ya desde pequeño. Sí. Acá de tomar. <risa> Un frente mío, acaba de caer. Me estás poniendo a la pro, ¿eh, brother. Vamos a subir el KD. ¿Ale? Que yo hoy tengo que llegar a 4.03. Y tengo 4.00. Y quiero llegar a 4.03. Madre mía, estoy enfermo, loco. ¿no? Lo no, que bestia tío. Un fire. Un oh, fire. Oh, Falta oh, oh, oh, oh, un segundo, cara, voy a andar. Oh, me ha echado por no tengo. Ni una, ni una. Aquí tengo cinco ahora, toma. Aquí tienes otra. Eh, what the este tío, bro. Si, sí, te puse allá, te puse allá, entra, entra allá. Ayuda. Ah, Qué otro bueno the de puta, ¿cómo lo estoy los de puta. Estás putamente on fire ahora, loco. Claro, bro. Se bajó uno, se bajó uno. ¿Qué? Tío? Está detrás por aquí, detrás del coche. Right oh. oh. Buenísimo. Viene Bonti, viene Bonti, me pegamos. Cúbrete que viene Bonti. Quédate, quédate, quédate, quédate, que te puedo cubrir. Ah. Buenísimo. ¡ay, mía, mía, mía, mía! mi nivel, mía! está cruzando hacia la derecha Lo veo Vale, disparo para nada ¡Lego, m! ¡Lego, m! ¡Es mi kilo! ahora no te veo! La verdad es que me puse nervioso porque me entero ¿Para que mentir vamos va a pegar el coche loco y, y me dio que te crackses yeah, <risa> no, sniper eh, casa derecha lo veo <risa> <risa> otro en la casa más cerca donde está la bandera un tiro literal, ¿no? Sí, un tiro literal Ah, no lo sé que esta gente porque ahora los vamos a hacer ¿va? Ah, creo que se meten con otros Trackeado oh, ¿Sniper? En otra casa, disparale, disparale, disparale Sí, sí, sí, es lo que estoy haciendo sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, me mata, me mata eh. me... No te vas a matar Aquí estoy bien. Aquí ya. Está toda la casa. Está aquí. ¿Cómo es la Ayus? Okay. Ya está jugando con los TS, ¿verdad? ¿Por qué a jugar? No sé qué coño hace. Bro, me la guié demasiado fuerte cuando tuve la oportunidad de matarlos. Me encanta mi suerte. Pateo uno. Pateo al otro. Bueno, mi vida ya va, tengo ese ahí que se las balas de aire ¡Ay, <risa> cojo de lo que <risa> <risa> <risa> anterior no nos separamos ganado Vamos a hacer lo mismo, loco Si no nos separamos, ganamos todas las que queramos ¿Tiro uno? Vale, está aquí arriba uno flyover y jump. Y yep about uh, me insta-deletearon, boludo. Uh, lo hacemos, hermano. ¿Te pincho o no? No, no, no, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Vale. Muchas gracias. una Corre, ahora no. Ya no puedo guardar, bro. No no aquí tienen apuntado los dos. ¿no? <coughs> De Walter tienes que jugar. <coughs> Oye, asco, asco, asco, camper, asco. Oye en al TF4 aquí. Mancos, bro, es que son unos mancos, bro. Unos mancos, bro. Mancos, bro, mancos.